¿Qué pasa chicos y chicas? Estamos en un nuevo directo más de Club Fútbol Estrellas en el modo carrera. Esta gran serie que estamos terminando ya la temporada de tercera división. Vamos a ascender a segunda. Tenemos que jugar contra el Baleares, la final contra el Deportivo. Después contra el Linares, Albacete, Gymnastics, Sevilla B y terminamos la liga. Vamos a simular contra el de Baleares, ¿vale? Y jugamos contra el Deportivo de la Coruña, la final. Contra el Baleares ganamos 1-0 y vamos a final de la Copa Ref... Aquí está Deportivo de la Coruña, Estrella Rosa, la final A ver Bueno, chavales, pasa. arranca el partido Qué calor hace aquí, de verdad Ahí está la Copa Red Sé que no es la Copa Red, pero es que el mod de las copas se me han bugueado Es un poco difícil usar la, los mods Le ganamos 6-1 al Betis y 2-4 al Gymnastic. venimos fuerte, eh Venimos fuerte. Eh, voy a bajar un poco el volumen, creo que, del juego porque se me escucha un poco bajo, creo yo. Vamos allá. Ahí está Arón, creo que es, sí, Arón. Estrella Rosa en la final. Ya somos un equipo de segunda prácticamente. Así que nada, siguiente episodio nos vemos en segunda división. Empieza el partido, chicos. Vamos allá. Luis Díaz Alvarito se la quita Bien, Alvarito Y Ismael Ismael sube Ismael sube Vamos, apoya Vamos, Brian Venga, Brian Se va por la banda Brian se entra ya de primera Joel de cabeza Gol Qué rápido Qué rápido 1-0 contra el Deportivo de La Coruña, Minuto 3 La verdad que... Partido de momento Que se ve bastante bien 0-1 chicos para Sevilla Rosa Minuto 4 Así que nada ya creo que lo podemos ganar Ya solamente por el comienzo no me acuerdo. Cuando el cuádrice Se me había olvidado ya el nombre Vamos, Brian Intenta regatear No le sale Bueno, le sale un cañito Un poco raro Ojo, se puede desmarcar Ojo, Joel Se la pasa a Brian Alvarito Ojo Tira, tira, Alvarito, tira Joel Colazo Que pasa de Alvarito? 0-2, minuto 20 ya, chicos Muy bien, muy bien La verdad es que ya Ni emoción le da al partido Porque sé que voy a ganar con el equipazo que tenemos. Ahí está, Joel, con 90 de media, eh. Es que creo que las medias nos hemos pasado mucho con el tema de las medias, tío. Tendríamos que ser. Estamos muy chetados, eh. Estamos muy, muy chetados. Espero que para la próxima temporada no se me aborden los nombres ni nada. Porque como se tienen que actualizar las plantillas, pues no sé. Johanna, te lo paso a Donovan. Donovan Ismael. Ismael Donovan. No sube. Qué gran pase, Donovan, a Brian. Ojo, Brian. Se la pasa a Joel. Creo que era fuera de juego, eh. Gol. Ha marcado. Sí, sí, sí, ha marcado. Para mí era fuera de juego, pero nada. Tres goles de Joel. ¿eh? Hat trick. 3-0, llego Ya, este partido lo tenemos ganado. Lo tenemos ganado la final, ya, tío. Mira eso. ¡Pah! Yo creo que era fuera de juego, pero nada. Ha marcado Joel de cabeza. Así que 0-3 para Estrella Rosa. Minuto 24, todavía queda mucho Así que nada, este partido Bastante sobrados ¿eh? Bastante sobraditos, Ismael, se lo va a Alvarito Alvarito Bryan Es que este equipo es para estar en primera ya Joel Ah, no llega aaron Donovan, tira Donovan, tira, tira Gol de Donovan, 0-4, tío 0-4 y no llevamos ni 30 minutos de ver ¿Cuáles podemos llegar Gol de Donovan primer, primer gol en Copa, eh Y en Adey ¿Se le pasa a Joel? Joel está... Ojo, Joel, que se va solo Joel se va solo en carrera Sobradísimo Pero la velocidad de Joel es que, <ríe> es que con esa velocidad cualquiera 0-5 0-5, tío Sobradísimos No, nah, esto es muy sobrados Muy sobrados, chicos 0-5, minuto 33 de partido esto es increíble Pobre Deportivo de la Coruña Que por una vez que iba a ganar algo Carrera Brian Se va en Carrera Brian Vas a entrar Parece que no Se la pasa atrás a Johanna Johanna retrocede Vuelve a pasarse a la Brian Ojo, oh, ojo oh, ahí Pasa entre ellos dos solamente Ismael se queda solo contra el portero Gol de Ismael 0-6 en la primera parte Y creo que este es el partido con más goles Que vamos a ver, eh Madre mía Golazo de Ismael Hay que cambiar la dorsal. Me acabo de acordar ahora Se lo vamos a cambiar después Ahí está Ismael 0-6 Sobradísimos O sea, sobradísimos este partido Muy sobrados este partido, la verdad Bueno, chicos Vamos a hacer algunos cambios Ya que vamos sobradísimos Pues vamos a cambiar a... El camarito está jugando bien A Palanca pues José Juan Miguel por... Ismael No, tío Ismael, Ismael está cansado, pero... Mi hermano de medio centro, no, es fatal Bueno, palanca ahí ya son más dos Alvarito aquí ya son menos dos, tío Uf, no sé qué decirte, eh Ojo aquí, Alvarito es un más cinco Pero es que aquí no tenemos medio centro, ¿o qué? Ponemos a Ali este, el uno cualquiera y ya está, chicos, vamos. Ponemos a Aymar y a Adrián de atrás. Vamos sobrados en este partido, o sea, da igual ya. Da igual el partido, porque es que vamos sobrados. Vamos en los seis o sea, minuto 54. <ríe> Muy sobrados. Vamos a Aymar, qué buena Aymar ahí. Alvarito. Alvarito se la pasa a Joel. Joel se la pasa a Aarón. se la pasa otra vez a Joel. Joel, Aarón. Se la pasa a Barito. Alvarito Se la pasa a Ali Ojo gol de Ali No Gol de Joel Qué taconazo de Ali Que gol de Joel eh? 0-7 ya tío wow, wow Este partido nada Para saltárselo tío ¿Cuántos goles vamos a llegar en este partido? ¿España-Malta? ¿O Almería? ¿Madrid o qué? Es que esto es una paliza Totalmente O sea Somos el Bayern de Múnich Ahora mismo Johanna se la quita No yo Bueno vaya anotado se la ha pegado Johanna No sé No sé Ali Ali por la banda, puedo hacer un pase, un triangulazo yo, a él Vamos, triangulazo. No, no lo ha sentido. Ojo, ahí, ahí, ahora. Esa es. Ali por la banda. Solo contra el portero. Solo contra portero. ¿Qué haces? El ¡Qué cagada! ¡Qué cagada, Ali! ¡Qué cagada! Con el calor que está haciendo y tú me haces eso. Da igual, vamos 0-7 ya. Yo pensé que íbamos a marcar más goles en la segunda parte. <risa> un 0-12 o algo así, estaría muy guapo. Tío. Pero un 0-7 simulado, eh. Increíble Ruidias y ya está Termina el partido, chicos Campeones de la Copa de Ref 0-7 Y 0-6 en la primera parte Que es lo mejor, o sea Increíble Ahí están los goles Donovan, Ismael Joel que ha marcado 5 goles 5 goles de Joel Sí, ya está jodidísimo No se puede ni mover 300.000 euros que nos ganamos, chicos Por el torneito Y vamos a simular los partidos Porque ya realmente no nos importan a ver, ya somos campeones de liga, básicamente, ¿no? A ver, nos faltan 1, 2, 3, 4, 5 partidos. En 5 partidos, 5 por 3 son 15. 15 puntos más 70 y 85 No, ya somos campeones de liga, ya, 100%, chicos. Ya somos campeones de liga, así que vamos a simular todos los partidos que nos quedan. Porque no nos importan. Y bueno, campeones de liga, campeones de copas, ¿qué me va a pedir? No se puede hacer nada más. En la otra división, en el otro grupo, el Racing de Santander parece que es el que va a ascender con nosotros directamente. Y luego la playoff entre ellos, pues ya veremos. Vamos a simular todos los partidos que nos quedan, ya no nos importa tanto. Ojo a que... Bueno, espérate. El periodo de... No, pensé que estaba abierto el periodo de fichajes, Pero no, no lo está. Eh, vamos a simular... Contra, aquí todos. Empate contra el Barcelona, ve. Linares. Perdimos contra Linares. Bueno, cuidadito aquí, que estamos aflojándonos. ¿eh? Ganamos al Albacete. Gimnastic. Ganamos al Gimnastic. Y por el último partido ganamos, ¿verdad? Dime que sí. Perdemos contra el Sevilla B. 4 a 3. Estrella contra Racing de Santander. Ojo ahí, Aaron que se desmarca. Ah, no se va por la banda Quiere regateárselo, se regatea sin problema Vaya apellido tiene el otro chaval Holy Vela Carlos Vela, ¿qué hace ahí Carlos Vela en el racing, tío? Madre mía, Alvarito Alvarito se la pasa a Donovan Donovan intenta lucharla No le sale, Donovan ¿Qué hace? Rossi, se la pasa a Ginela Carlos Vela Acosta Carlos Vela se la pasa de nuevo a Acosta Ojo Racing de Santander que está jugando bastante bien. Joel, esto es José juan. Se la quita. Se la pasa a Brian. En larga. Ojo se va para la banda. Ismael se desmarca. Brian se va en velocidad. Qué velocidad, Ojo Ismael. Qué paradón del Racing de Santander. ¡El rebote de Ismael. Qué paradón del, del Racing de Santander. Madre de Dios. Madre de Dios, el de Racing, eh. El porterito. Qué porterazo. Y qué jugada. Iba a decir que paradón de Black, chaval. José Juan, se lo pasa a Barito Tira, tira, tira, de Barito, tira, da ahí ¡Ah, ¡Oh, qué paradón! ¡Qué portero! Hay portero, eh Hay portero en el Racing Hay portero en el Racing recordar que este es el que quedó campeón de liga en el otro grupo O sea, estamos jugando los mejores De la tercera división, de la ref José Juan, José Juan, Alvarito. Aparito, ¿qué, ¿qué pase de Aparito? Y qué paradón ¿Pero el portero de quién es? Se lo van a quitar al Racing, eh Ese tío es malísimo Rodríguez Qué buena, Joana. Qué cuerpo le ha metido Blissing, se lo pasa a Henry Henry a Ginela Ginela a Carlos Vela Carlos Vela intenta regatear Intenta regatear a José Juan Se lo pasa a Rodríguez Rodríguez a Rossi Rossi tira Qué paradón de domingo Madre mía Cuidado con el Racing, eh se entra el Racing. gana de cabeza. Y eso es la más pequeña, tío. aaron Coge el rebote. Brian se va solo. Solo, solo, solo. Se la pasa atrás a Joana. Joana retrocede a Joel. Joel se puede dar un triangulazo. Se lo da. aaron Pensé que era fuera de juego, pero no se queda solo. Gol. aaron chaval. Qué golazo. Ni siquiera fuera de juego. ¿eh? Qué golazo de Aarón, chicos. La final aquí de Copa de Campeones. Ginela. Se vuelve loco. No contra hueco. Se la pasa a Sánchez. Sanchez, a Ginela de nuevo Están tocando el Racing de Santander en el centro del campo no, se, no encuentra ningún hueco Pero Carlos Vela, ojo, eh Ojo, Carlos Vela, entra en el área y puede presionar ah, Qué buena, qué buena, qué buena era Pero nada, no le ha salido Buena defensa de la estrella, vamos Joel Ojo que Brian se va ahí En contraataque Ah, retrocede Se siente presionado, se la pasa Ismael Encuentra hueco a Donovan Ojo, lo nomás Taconazo. Qué Taconazo de Joel de vuelta. Ismael tira fuera el área, paradón. Este partido está mejor, este partido está mejor. Reciente de Santander es un equipo que me gusta bastante, tío. No sea, como que... Un equipo pequeñito que tuvo historia en su momento. Ojo, ¡Oh, gol de Joel. Qué gol de Joel. Madre mía. 2-0, chicos. De cabeza. Que cabecito tiene Todos los goles de hoy son de cabeza, claro, 1190. El Racing de Santander, para que no lo sepa en... No me acuerdo en qué año exactamente Pero sí que fue en sobre los... 2010 creo que no No sé si era 2012 En el que estuvo en Primera División Y a este pobre equipo Lo que le pasó es que le pasó algo similar A lo del Tenerife Descendió de Primera División a Segunda Y ese mismo año de Segunda Descendió a Segunda vez. Con el Tenerife Al Tenerife le tiraron piedras Si no me equivoco O sea, el mismo público La misma afición del Tenerife Le tiraron piedras A sus jugadores del Tenerife El Racing de Santander No sé si le pasó lo mismo Creo que no Pero tío O sea, le tiraron cosas A los jugadores Loco De primera, claro Estás en primera división Y de repente Tu propio equipo Te baja A tercera O sea Básicamente A una división Que a nadie le importa pues, no sé, tío A ver, que no es para tirarle piedra, obviamente Pero algo tuvo que pasar Algo muy extraño en el equipo, eh Porque si estabas en primera y de repente bajas tanto Algo tuvo que pasar Ojo, Aaron. Buah, Demasiado largo, ¿no? Demasiado largo, demasiado largo Joder con el portero Brian va a centrar Venga, se le da bien a Brian centrar. Sí, sí, se le da bien, Aaron, ah, La coge el portero Minuto 80, chicos, vamos a ganar el partido Raro que no se haya crasheado el juego. Creo que lo he, lo he arreglado, creo. Ojo, Tajur Shah Larry. Este tío es de Marruecos, seguro. O árabe o algo de eso. Mira, gol de Racing 3-1. 3-1 para el Racing de Santander. Pero yo no puedo hacer nada. Yo creo que no puede matar ya. Ile Sánchez, minuto 84. José Juana Bryan, Bryan Ali. Ali se la pasa a Aarón en triangulazo. Aarón llega, llegaron llega, Arón llega. ¡Ojo! Ah, no llega. Muy, demasiado largo, ¿eh? Demasiado largo, pero eso era bueno. Porque, claro, podría haber llegado. Pero... Ojo, cuidado con el Racing, que no puede hacer un 3-2. De un 3-0 a un 3-2 rápidamente. Joder, con el Racing, ¿cómo está jugando ahora? ¡Qué gran corte de Alvarito, por favor! Taylor. Taylor a Miguel. Miguel a José Juan. José Juan triangulazo Taylor. Taylor intenta llegar. Llega de rebote No, se la quita el Racing Y va a terminar el partido así 3 a 1 Va a pitar ya final Y somos campeones de campeones Ojo al Racing Última jugada, eh Ojo, ojo Ojo al Racing Última jugada Gol 3-2 Le ha dado tiempo Le ha dado tiempo a marcar el segundo Pero ya no le da tiempo a marcar el tercero Nos hemos dormido, eh En lo último nos hemos dormido en lo último 3-2, chicos, vamos Aquí, victoria contra la primera ref Final de campeones Ojo, a ver, a ver el playoff ascenso, chicos el, Ojo, el Deportivo ha perdido El Sevilla también Y el Betis también Ah, no, el Betis ganó yo pues he fallado en los tres equipos que dije que iban a, a subir El Deportivo no sube No sube a segunda división el Dux tampoco, el Logroñés tampoco, el Sevilla B tampoco, el Real Madrid-Castilla tampoco y el Villarreal B tampoco. Siguiente ronda playoff. Barcelona B le gana a Linares por poquito, así que Barça B tiene la oportunidad de subir a segunda Linares. No, Betis gana el Gymnastic, así que el Gymnastic se queda fuera de segunda división. Celta B le gana a Talavera, Talavera fuera de segunda división. Cultural fuera de segunda división. Ojo que está aquí cosa chunga, ¿eh? Y aquí se decide, creo yo Creo que aquí se decide eh, Quién asciende a segunda división Porque solo pueden ascender dos Aquí vamos Y asciende el Barcelona B Y el Rayo Honda Ojo el Celta B, tío, me dio pena porque quedó segundo Y pierde la final, tío pierden la final El Celta B Y el Betis B, tío me hubiera, me hubiera hecho mucha ilusión Ver al Betis B y al Celta B Arriba en segunda, tío, pero no se pudieron Betis B, pues nada, fuera y Celta B también Barcelona B y Rayo Madagonda Racing de Santander y el Club Fútbol Estrellas Ascienden a la segunda división Y ahora quiero ver quién descendió de segunda Quiero ver quién descendió de segunda Vamos a ver las ligas, ¿vale? Elegir competición y nos vamos a Primera división, primero de España ¿Quién quedó campeón de la Liga Santander? El Atlético de Madrid Atlético de Madrid quedó campeón y Sevilla segundo Hostia, esto es muy difícil de que pase Real Madrid, tercero, Real Sociedad, cuarto vioral quinto y Barcelona, sexto Bilbao y Valencia Español, Betis, Getafe Joder, Getafe muy arriba, Celta Mallorca, Osasuna, Alavés Granada, Rayo Vallecano Y desciende el Levante, creo Ahí está, joder, La de adivinado El siguiente va a ser eh, Leganés, no sé si está aquí No, creo que no eh, ¿Quién va? ¿Quién más desciende? Si no está el Deportivo a la vez, ni el Granada eh, Creo que el siguiente equipo es eh... Dios, No se me ocurre ninguno Elche Y Cádiz, es verdad Cádiz con 19 puntos nada más Y el Elche Con el escudo ese del aniversario Que es un poco feo, la verdad eh, Desciende a segunda división Así que nos vamos a enfrentar a ellos en la siguiente temporada y en segunda división, chicos, vemos que... ¡Ascendió las palmas! ¡No! O sea, sí y no. O sea, quería jugar contra las palmas el siguiente año. Pero ha ganado las palmas. O sea, ha subido a primera. La máquina ha subido las palmas a primera división. O sea, eso nunca me ha pasado. ¡Nunca! Y ahora que quiero jugar contra las palmas, asciende las palmas, tío. Pues nada. No podemos jugar contra las palmas en siguiente año. Sube la primera. Bueno, en Copa del Rey a lo mejor. Valladolid. Y en Playoff jugaron a el Eibar. Almería. Girona y Huesca, no sé quién va a ascender esos dos No sé si lo puedo mirar Sigamos para abajo Leganés noveno Tenerife décimo, jugaremos contra el Tenerife el siguiente año Zaragoza, Oviedo, Cartagena, Ponferradina, Burgos, Lugo, Mirandés y Ibiza Descienden a tercera división El Arcorcón El Fuenlabrada Real Sociedad B Y el Almoravieta Vale, lo veía normal, como en la veía Real más o menos Creo que incluso ha sido igual que en la vida real Así que... Nada Podemos ver aquí la liga francesa El PSG, etcétera Bueno, no nos importa A ver la Premier El Liverpool campeón Y desciende el Brentford y esto, bueno Y en la liga italiana Pues podemos ver que ganó la Juve, ¿verdad? Se está la Juventus Campeón de liga Y nada, los demás Pues nada, chicos Ascendemos... Por el Alcorcón <ríe> Siguiente año, chicos, vamos Contra el Sevilla, el primer partido amistoso, eh Cuidadito A ver, tenemos 23 millones de euros, chicos No sé si dejarlo ya para el siguiente episodio esto Nos tocó el Sevilla, el top de Honey el Villarreal y el, Villarreal, el Barcelona y Lazio A ver, ya aquí hay equipos grandes, eh En estos amistosos Bueno, pues no sé qué hacer, chicos Eh... Creo que lo vamos a dejar ya para el siguiente episodio esto. A ver si estamos en segunda. Por lo menos no se ha la plantilla, por lo que he visto. Estamos en Copa del Rey y en promoción. A ver, promoción del Playoff Ascenso. El Champions, Liga Smart Bank, aquí está. Estrella Rosa, el Tenerife, Burgos, el Elche, ¿Cómo? mira cómo lo ponen, tío, qué guapo todo. El Girona, el Levante, ahí está el Dracing de Santander. Funciona perfectamente el mod. Funcionado perfecto. Debería estar el Barcelona B, ¿no? Ahí está el Barcelona B. ¿Y qué más era? Era el Barcelona B. Lo que quiero saber es si el Barcelona B podría ascender a primera. Pero yo creo que sí, porque hasta el juego original te deja. Y, el, y las palmas están en primera, tío. Vamos a ver quién está en las palmas. Un momento, buscar. Centro de traspasos. Es verdad que yo tenía a estos chicos que se aparecían a Adrián y a y mi primo Donovanis. Pero no, bueno, no, no, ya no me gustan. Eh, vamos a buscar jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, a ver si me sale. Ta ta ta ta, ta. Liga Smart, Liga Santander. Aquí está Las Palmas. ¿Vale? Buscamos jugadores, a ver qué jugadores tiene Las Palmas. Tiene a Cardona, Curpelo, a Saúl Coco, Benito, Ale Díaz, Alex Domínguez. Lo que no sé si de... Ojo oh, que sé. Hombre, ese podía venirse al equipo, ¿no? Pero tenemos tan oh, En fullo me gusta mucho, ¿eh? En fullo me gusta por DND. Si lo ponemos de lateral izquierdo Me gusta en fullo, ¿eh? Me gusta Moleiro Jugadorazo, lo, nos lo van a quitar seguro eh, Pejiño también puede que no lo quiten ahora también se va a retirar dentro de poco Hombre, a ver, Jonathan también Viera... Solamente tienen a estos Bueno, a ver, el portero Valles. Pero no vamos a quedar a domingo, obviamente. Pero. Um, en plan, las Palmas. Este año tiene un buen equipo, en mi caso. Manchester United ficha a Guerreiro. Villarreal a Cardero. Nápoles a Alejandro Benítez. Del Málaga, o sea. Es raro que un equipo grande fiche a un jugador de un equipo pequeño. O sea, en el FIFA, digo. Bueno, chicos. Vamos a dejarlo aquí entonces. Siguiente episodio contra el Sevilla. Partido amistoso. Bueno, amistoso, más o menos. Nosotros nos vamos a intentar tomar en serio. Tenemos equipo para jugar contra el Sevilla y mucho mejor incluso. Tenemos mejor equipo que el Sevilla, así que nada. Eh, vamos a ver cómo quedaremos en la segunda división y las vamos en primera. Hasta el próximo directo, chicos. Hasta la próxima.